buenas buenas qué tal cómo andan hoy quería armar un video mostrándoles cómo voy a hacer para reemplazar un mueble viejo de una tele que ya no me es tan funcional voy a hacer aparte del mueble de la tele un lugar de guardado para aprovechar el lugar voy a hacer el proyecto en el sketchup si les parece vamos a hacerlo vamos Para ir adelantando el video yo acá le pegué los tapacantos en las piezas en el lugar que corresponde para ir armando el mueble. no te suscribiste activa la campanita y compartí